¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? Mi nombre es David Vega Muchas gracias por estar escuchando Me presento un poquito Yo soy mago, soy mago profesional Actúo en un teatro cuando estaban abiertos En la escalera de Jacob eh, Con Soñando Magia Entonces, bueno, pues me tengo la vena de, de, de, de, de... O la espina de querer actuar Y creo que por esto ha salido esta situación El jardín de los aplausos Es una cosa que... Que ha surgido a través de los aplausos de las 8 Empezamos a poner música con un altavoz grande y los vecinos respondieron muy positivamente, con aplausos y con las luces de las linternas. Y un día, pues al cuarto día, con un micrófono dijimos al final un aplauso para las personas que ya no están, ¿no? Además de solo poner la música. Ya teníamos un inicio, que era la música, teníamos un final que era... Eh, la despedida, ¿no? Y poco a poco pues con el micrófono empezaron a surgir cada vez más cosas, como chistes a través de un personaje que se llama Júpiter que es un extraterrestre que tiene acento inglés porque el inglés es un idioma universal entonces chistes, cuenta chistes recomienda libros, películas a veces alguna adivinanza entonces pues es un ratito divertido. Luego por ejemplo está José Luis que es, una... ah, es un hombre que viene de Jerez de la frontera y es un tío que es poeta y entonces Puede escribir unos poemas maravillosos y los cuenta y los comparte para todos los vecinos. Y es un tío estupendo. alza y mmm, luego tenemos también a, a Catalina de las Mercedes, que es una chica de, de, de Almería, y es muy maja. Y lo que le gusta es la comedia. Ella pues un día encontró un hilo, no sé por qué hablo en tercera persona, que soy así, encontró un hilo en Twitter que era divertido, lo compartió por la ventana y la gente pues se demondó de la risa. Oye, pues yo lo hago encantar. Y nada, estos personajes fueron saliendo a través de mensajes que nos mandaban los vecinos. Como intentaron contactar conmigo a través del teléfono... Creamos un email, los gmail.com, a través del cual nos envían canciones, mensajes o cosas que quieran compartir, cumpleaños o fallecimientos. Que si ha habido alguien que haya fallecido, pues le hacemos un minuto de silencio ¿no? al día siguiente. Entonces está generando piña, comunidad y empezamos a conocernos. Entre los vecinos ya hay, bueno, sonrisas, alegría, carcajadas, aplausos. Aplaudimos a un bloque cada día. Eso al principio, cuando ya hicimos la ronda entera, pues empezamos a aplaudir y a decir piropos, cuando se acabó la ronda pues empezamos a hacerlo a personas individuales y entonces a esa persona le sacamos un poquito los colores, y luego le pedimos que nos diga cuál es su deseo para cuando acabe el confinamiento, pues vamos a ir al cine a la playa, a ver a la familia que no podemos ver y bueno, compartimos esas cosas personales eh, ¿Alguna anécdota? Pues interesante eh, como la policía pasa de vez en cuando, nos saludamos mutuamente, nosotros les decimos hola y les aplaudimos les hacemos la ola y ellos pues nos ponen la sirena eh, un día pasó un helicóptero y creemos que hemos contactado con él porque se paró y estuvo ahí un rato y nosotros pues le aplaudimos, le dijimos cosas por el micrófono pensando que nos podían estar oyendo y, y nada, eh, encendieron una luz, aparentemente esa fue su respuesta, así que creemos que hemos contactado con un helicóptero. Además pasó el otro día una chica que es de, tele, de, de una cadena de televisión y, y bueno, nos ha eh, pedido el contacto. Ya veremos si nos contacta de aquí a, a mañana o pasado y en teoría lo van a, a, a, a poner en televisión mañana por la tarde o mañana por la noche aún no lo sabemos y, y no sé cuánto tiempo vamos a seguir haciéndolo, pues cuánto dure el coronavirus hasta que se acaben los aplausos de las 8 supongo, ahí cerraremos habrá que despedirse y no creo que no, no vamos a seguir haciéndolo toda la, toda la vida evidentemente hasta ahora pues está siendo muy interesante, divertido, trabajamos en equipo, mi padre se encarga de seleccionar la música, mi madre graba, mi pareja pues eh, pincha la música en directo y, y nada, pues se ha convertido en, un, en una situación muy, muy divertida, ¿no? Y, y además de apoyo. Eh, no sé si me dijo algo, hemos compartido cumpleaños, se han hecho regalos a través de las ventanas con cuerdas eh, y, y bueno, nos vamos conociendo cada vez más. Y nada, eh, animo a cualquier persona que tenga algún tipo de herramienta con la que comunicarse con sus vecinos a que la comparta. O a simplemente aplaudir a ritmos diferentes cada día. Me contaba una chica de, de otro barrio que, que hacen ese tipo de, de animación. Cada uno pues, con lo que tiene. Nada, muchas gracias por escuchar, ha sido un placer compartiros mi experiencia y, y nada, que se pase esto lo más rápido posible, que aprendamos todo lo que podamos de esta situación de que puede ser un momento de creación y de estar en familia y a la vuelta de la nueva normalidad, pues a ver con qué cambios nos encontramos. Adiós y hasta... Bien. Dice así la primera parte. Ya no están, se fueron, quisieron decir adiós, pero no lo permitieron. Fue triste su despedida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 lo que esos viejos te enseñen. Muchas gracias. Yeah. Madre mía, José Luis, es que escribe unos poemas el tío que es espeluznante. Nada, nada, oye, yo lo hago con todo el cariño del mundo, si es que esto es arte. Y es que me encanta que hasta los vecinos que pasan por la calle se paran a escucharlo. Oye. Hola. Oye, Hola. Oh, este tío... Oye, este tío está muy divertido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, vecino? Muy bien, encantado de estar en este lado del jardín. ¿Qué tal? Él es de Valdespina 4, pero del lado del parking. Fortísimo el aplauso para José. José, aquí a todos nuestros invitados les tratamos como si fueran reyes. Lady vamos a hacerle la ola, ¿no? Ese José, cómo mola, se merece una ola. Otra ola ¡Tsunami! Eh, ¡Maromoto! Muchas gracias por lo que haces todas las tardes. No lo veo en vídeo. Y nada, muchas gracias, David. Gracias a ti, José. Si, si yo salgo a decirles que se metan, pero es que no, no quieren. Entonces yo pues, pues intento convencerles con chistes y tal para que se metan para adentro, pero es que no quieren, esta gente es no. Sé sí, que lo no has intentado, porque has contado algún chiste malo que te ha mandado Ernesto. Claro, claro. Lo sí, no has intentado con todas tus fuerzas, y la gente se queda. Ernesto, gracias por los chistes. ¡Ole ahí! Fuerte el aplauso para Ernesto, que nos manda chistes. No ha salido a oír el chotis, <risa> Ernesto. No ha salido a oír el chotis. Lo... Muchas gracias a ti, José. Si quieres, puedes, como veo que estás haciendo deporte, puedes correr plaza para arriba, plaza para abajo, para verlo entero. Muchas gracias. Adiós, José. ¡Vuelta el aplauso para un vecino! Fijaos, la chica del perro se ha quedado allí todavía, que la estoy viendo desde aquí. Pero no digáis nada, porque no la echen, porque si pasa la policía le va a decir usted, señora, ¿qué hace aquí todavía? Claro, y está aquí en el espectáculo. Bueno, pues oye, José Luis, muchas gracias por compartirnos tu poemilla. Demos ahora un fortísimo aplauso a nuestro extraterrestre favorito, que tiene la piel más verde que una pera, Larry and Júpiter. Oh, ¡Hola, hola, vecinos, vecinas, marcianos y marcianas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, familias y familias? Muchas gracias una vez más por invitarme al jardín de los aplausos Madre mía, ¿cómo está el patio hoy? Todo el rato pasando transeúntes Esto es como si fuera bueno, bueno, madre mía ¿Qué pasa? Que las dan las tomas, se las quitan de las manos las calles, los paseitos Oye, que disfruten, qué bueno Oye, porque de repente me he vuelto mexicano Bueno a continuación os traigo un par de, de una recomendación y un par de chistes. La primera recomendación es una película de 1978 dirigida por Pedro Lazaga. Se llama Vaya Par de Gemelos. Seguro que alguno lo habéis visto. Uno de sus actores, protagonistas es Paco Martínez Soria, un tipo muy divertido. La historia va sobre un rico y un pobre. Uno es más salado y el otro es un poco más reservado. No os cuento más porque la película es divertida. Y a continuación os cuento un par de chistes, un par de bromas, de jokes. La primera de ellas son dos muy breves, yo no sé si son de locos o no esta vez, porque ya, ya no sé quién está loco y quién no es en este mundo. Dice así, ¿qué te hizo perder el interés de golpe por esa chica que tanto te gustaba? Dice, pues porque me enteré de que también estaba por mí y no me fío de la gente loca y con poco sentido común. Bueno, es un tipo humilde, ¿no? Al menos es sincero donde los haya. Yeah, ¿eh? Es cada vez hago mejor. Ya lo sé, Ernesto, muchas gracias. Hola, transeúntes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Parece que van de incógnito. Ni siquiera se han inmutado. Van con la mascarilla, las gafas de sol, como diciendo, cariño... No te muevas ni le mires, que si no, si, no, si, si, no, si no nos movemos, no nos ven. Se piensan que soy un dinosaurio, porque soy verde. Pero soy, soy extraterrestre. Y, y yo veo a través de la piel, les veo los huesos y lo que llevan puesto. Y él llevaba... Bueno, no es lo El siguiente chiste, ese es, es, es me ha hecho gracia, dice... Este no sé este no, si está loco o... o bueno, sí, le falta un tornillo o, o un oído. Dice... Lo sentimos, pero está usted despedido. Y contesta. Y eso, eso ¿por qué? Oh, porque tarda usted mucho en entender las cosas. Pero, pero, pero puedo seguir viniendo a trabajar. Y ya está, el tío está, está chalado. Le falta un tornillo. Muchas gracias, familias y familias Ha sido un placerazo, un placerote, un placerito compartir este ratito con vosotros. Y nada más, espero que sigáis disfrutando de la confitería, que este solecillo es un poco placentero a la ventana. Y nada más, que disfruten. Queridos amigos, como decimos en Júpiter, nos vemos en... ¡Sato! Madre mía, si es que ya parecéis, no, no marcianos ni extraterrestres, parecéis extrauniversos como de otro lugar del mundo. Hasta mañana. Muchas gracias Júpiter, un placer compartir contigo este ratito. Cada día se nos pone la piel un poco más verde y nos van a confundir con una pera cuando vayamos caminando por la calle.